No vacu. Venga, cariño. Venga, Baku. Vamos, mi amor. Vamos, Baku. Vamo, Venga. Vamos, Baku. Ya Vamo casi, mira. Venga, Baku. Mira que camita más Y Baku. Venga, Baku. Mira, Ricky. Mira, Ricky. Venga, Baku. Baku, muy bien, cariño. Hola, Ricky. Pues le han bienvenido. Venga. Vamos para el otro. Venga. Venga, Baku. Intentamos que se mete del todo, ¿no? Sí, claro, se va a quedar. Venga, Baku. Baku, mira, por aquí que está la rampa ahí. Baku. Venga, no. No te Venga. Venga, Baku. Venga por aquí. Venga, Baku. Muy bien, muy bien. Mira, este es el marino. Marino no sé si no, no le conoce, ¿no? Marino. Sí, sí, sí. sí. Ah, estaba allí también. Venga, Baku. Venga, venga, Venga, Baku. Venga, una rampita caída. Vamos, Baku. Llama Baku, vamos. Venga, Baku. Venga, vamos, venga. un poquito. Baku, ven. Mira. Baku. Mira, gordi. Venga Baku, venga, venga, venga para adentro. Venga, Baku. Baku. Baku, Baku, mira, Venga, Baku. Vamos Baku. Baku. Mira, corazón. Yo creo que está planteando el terreno. Un plan. Baku. Mira, Gordi. Mira, Gordi. Baku. Mira. Baku. Vamos. Mira, Baku. Ya casi lo tenemos. Venga. Bueno. Venga, va, no. no, Quita la comida si quieres. Si pues, No, le si queréis o sea, es bastante inclusivo para él y entrar al dormitorio de Ricky ahora Ricky vale. está con comida yo le dejaría comiendo aquí le refrescaría, le dejaría agua y seguramente cuando ya estén más relajados no haya comida de por medio él se nota al dormitorio o no, pero siempre podemos es que es vale. como... O sea, está acojonado. Sí, es toda la vez, estar... El vacu está como diciendo, hostia, ¿dónde estoy, sabes? Él está comiendo, está súper nervioso. Vale. Sí, sí, me parece. Perfecto. Mira, vacu, querido, Esto Se le nota, no quiere entrar, hasta aquí llegó bien y ahora está en plan... No, sé. no, no, no. no, no.